¿Qué tal, amigos y amigas de Crónica Televisión? Hoy, 3 de enero, recuerdan el magnífico 25 aniversario de Crónica Televisión. Desde aquí, desde Noticias Dio David 1, en Asunción del Paraguay, les deseamos calurosamente nuestras felicitaciones. ¡Feliz 25 aniversario! Bodas de Plata, Crónica Televisión, que Dios y la Virgen de Luján les bendigan y les acompañen siempre.